Esto era lo más, lo más, lo más light, eh. Bueno, no sé si light, pero más bien lo más, este, pequeño que vi. Vamos a desayunar en Cracker Barrel All Country Store Este es un uh, lugar típico de desayunos americanos O bueno, estadounidenses Este, comida típica tradicional estadounidense Y la verdad está rico Ya hemos, ya hemos desayunado ahí Y está bueno, está bueno, está bueno Está interesante el concepto Es como muy típico, tradicional y ahorita lo van a ver vamos pues Este es el menú Este es el que hemos pedido En otras ocasiones Y viene Viene bastante, bastante bravo Trae como Un poquito de todo Pero que está más o menos el menú okay. Y yo acabo de pedir este el egg sandwich algo más ligerito algo más, más sencillo hoy quiero, hoy vengo en son de paz hoy no quiero guerra no quiero batalla venimos en modo relax así es que pedimos algo algo más o menos sencillito este es el menú acá están los pancakes poco para que sea una idea de los precios luego nos preguntan eso, los precios y bueno, ahí ustedes pueden juzgar quién soy yo para decirles si está está este, costoso o económico pero lo que sí les puedo decir que el lugar está muy agradable la verdad es que el servicio es súper, súper atento. Al menos, no sé si es normal. Ese es el, que, el chico que me, me atendió. Es de Guatemala. Y la verdad es que sí, este. Sí, este. Muy, muy, muy servicial. Muy atentos. Entonces, este es el juguito que acabo de pedir. Se ve bastante, bastante, bastante bueno. Y vamos a esperar nuestro platillo un poco de la decoración, estamos viendo tiene sus ventiladores, el aire acondicionado está bastante rico, no estaba ni muy frío, ni muy helado, está bastante agradable ok para entrar te piden tu, tu mascarilla, pero bueno obviamente ya para comer te la tienes que retirar este es lunes, no hay tanta gente y no tengo mesas a los lados. No hay, está como, la distancia social está bien protegida. Está bueno. Algo curioso tienen, este, ahorita lo vamos a grabar. Tienen su tienda de souvenirs. Yo la primera vez que vine me llamó como que la atención. Así como que venden souvenirs, venden como accesorios, venden muchas ahorita lo van a ver, ahorita vamos a hacer unas tomas unas, este, tomas una cámara piratita, para que más o menos vean la tienda, y eso no sé, me llamó la atención estaba como que la tiendita de los souvenirs y el restaurante entonces, pues estamos aquí en, en Cracker Barrel, siempre tengo problemas con esa boca, con ese nombre Cracker Barrel, estamos en Houston, es Lunes, hoy es 26, 27 de septiembre del 2021, seguimos con la nueva anormalidad. Y bien, seguimos esperando nuestros alimentos. Y ya llegó mi sándwich. Híjole, esto era lo más, lo más, lo más light. Eh? Bueno, no sé si light, pero más bien lo más este pequeño que vi, más o menos el tamaño de mi mano un platillo bastante abundante lo pedí con salsicha, con papa hash brown y okay. se ve muy bien ahorita les doy mi veredicto y ya me trajeron la cuenta muy rico la verdad es que sí, sí, está, sí está sabroso el sandwich en total fueron $10.70 dólares fueron $2.89 del jugo y $5.99 del sándwich más el tax nos da $10.70 y esta es la zona de souvenir de shopping literal tienen de todo Y según yo, todo el año venden cosas de navidad. Estamos en septiembre y ve. Tienen cosas navideñas. Entonces, ahí está un tip. Si necesitas comprar algo de navidad. En junio, en verano. En primavera. Aquí lo puedes resolver. Vamos a ver un pequeño tour por la tiendita. Dulces. Y el restaurante está ahí adentro. Esta es la entrada. Y ese es el restaurante. Bebidas. Mm. de los de azúcar están los baños oh. ya veo de Bob Ross. Esto interesantísimo. ¿Me lo llevo no me lo llevo? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? No lo sé. Vamos a pensarlo. No sé si de la tienda derivó el restaurante o del restaurante derivó la tienda. Creo que lo primero. Me da la impresión que más bien fue de la tienda derivó el restaurante. Pero obviamente lo más popular es el restaurante. Aunque también la tienda por algo está aquí. Y está bastante surtida. eh. Bastante, bastante surtida. Por ejemplo esta camisita 40 dólares vamos a un poquito de precios 12 dólares Un sartén Oh, está pesadísimo Ay, Este es su logo, es el original Cuando hacen los huevitos 30 dólares y es de hierro ¿eh? ese es ese nunca te lo vas a acabar 30 dólares el sartén uno más pequeñito también tiene su logo atrás ¿eh? este 40 dólares los zapatitos 20 dólares pues diría yo que promedio es estándar, precio, ¿no? El precio es como estándar. Una casita de Navidad de madera, 13 dólares. Este, 60. Estaba caro. A ver, los juguetes. Vamos a ver, algo, algo, algo, algo, algo, algo así. Este clásico de Fisher Price, 30 dólares. El baby yoda. Dan otro precio, se los da. Una chacharita de estas. 5 dólares. Una pelotita para la mascota. Otro precio. yes sí, No, no es mal. Primero me, me echaron a los perros Vámonos Vámonos Vámonos porque ya me echaron a los perros Ya por último Unos llaveritos Dos dólares El Elvis Presley 8 dólares Los papá para el arbolito de navidad viene otra vez tengo marcación personal vámonos ya y esta fue la tienda restaurante cracker barret también vienen mecedoras por si se lo preguntaban y adiós